Buenas tardes, familia planetaria. Quiero compartiros una reflexión que siento que es importante compartir y es acerca de lo que consideramos que valemos o no valemos. Tendemos mucho a decir yo valgo para esto, yo no valgo para esto, yo para esto no valgo, esto no, no es para mí, no tengo la valía, ¿Para esto? ¿Realmente somos conscientes de la valía tan infinita que tenemos? Somos seres divinos llenos de dones, dones aún sin descubrirnos, dones que aún ni siquiera sabemos que tenemos. Los dones se despliegan cuando nos damos el consentimiento de desplegarlos. Cuando dejamos a un lado los juicios, el boicot el yo es que voy a ser un poco creída o un poco creído o me van a tomar por... Cuando nos olvidamos de todo eso y dejamos aflorar lo que llevamos dentro, lo que nos hace felices, lo que nos hace alimentarnos el corazón pues cuando surgen esos nuevos dones que ni siquiera sabíamos que teníamos. Dejemos a los dones ser. No sabemos hasta qué punto podemos desplegarlos. No podemos decir yo no sé dibujar o no es para mí si no lo he intentado de verdad. Yo no puedo decir yo no puedo hacer esto. Si no lo he realizado con el corazón. Seamos, seamos, hemos venido a brillar, hemos venido a ser luz para el mundo, luz para nosotros mismos. Despleguemos esos dones. El mundo necesita tu luz.